Estás a punto de investigar y conocer la verdad con Oxlac Castro. A toda la gente de Mérida del Yucatán les tengo una super noticia y es que el 13 y 14 de octubre voy a estar allá en su ciudad. Es la primera vez que voy a Mérida Así que voy a ir a realizar algunas investigaciones y el 13 y 14 de octubre nos vemos en el evento, es la segunda expo terror allá en Media Yucatán en el centro de convenciones siglo XXI, voy a darles una conferencia les voy a llevar regalos vamos a tomarnos fotografías, me van a contar sus experiencias paranormales, voy a llevar mis libros de criptozoología, les voy a platicar sobre mi incursión en History Channel y muchas sorpresas más así que allá nos vemos, 13 y 14 de octubre en la segunda expo terror en Media Yucatán y y bajo este video les voy a dejar Un link de la página para que vean todos los, todos los demás eventos Que van a estar esos dos días Toda la programación para que vayan Y vivamos todo un evento De terror y fenómenos sobrenaturales Media Yucatán 13 y 14 de octubre Allá nos vemos toda la legión Black, Los quiero ver ahí porque les voy a llevar Muchos regalos Jazz es una chica muy joven que ha emprendido en el mundo de los medios, teniendo un programa de radio nocturno, haciendo entrevistas y reportajes sobre diversos temas. En una invitación que me hizo para participar en su programa y hablando sobre fenómenos paranormales, me reveló que ella había experimentado algo sobrenatural en una de sus entrevistas y mejor aún, lo había captado en video. Esta es su historia. Bien, nos encontramos con Jazz quien tiene una experiencia muy extraña, me estaba contando ahora que me invitó a su programa de radio Que hizo una entrevista, un video que les voy a mostrar ahora, pero quiero que me cuentes qué fue lo que sucedió Bueno, pues a mí me llegó que si podía entrevistar a un artista plástico, pero la verdad me mandaron fotos de sus obras Y me llamó mucho la atención porque no son obras muy comunes ya ves que muchas son como mucho color y muy bonitas. Uh -huh. Estas también son bonitas, pero son un poquito más oscuras. O sea, no son tan comunes. Entonces dije, pues está bien. O sea, yo hago entrevistas para mi canal. Está bien, si quieren una entrevista, yo le hago una entrevista. Así que fuimos a su casa, me mandó la dirección y todo. Mi hermana estaba en la cámara y mi papá estaba pues al lado estaba Y así estábamos, todos normal, nos despedimos y ya. Eso fue todo. Después, cuando llegamos a casa, mi hermana igual es la que edita los videos. Okay. Así que estaba editando el video y ella me comenta que lo vio una vez y lo vio otra vez. Y le dijo a mis papás, es que miren, vi algo. Y ya fueron mis papás. La verdad, yo soy muy miedosa. Muy, muy miedosa. Y no me gusta nada de lo paranormal. Esto que te entrevista es muy interesante, <risa> pero okay. soy muy miedosa. Okay. Entonces, eh, atrás había como un muñequito. La verdad, no, no sé qué tejido era ni nada y abajo había como una viejita en su silla y esa también no recuerdo de qué tipo de material era pero era muy pesada, eran okay. muy muy pesadas entonces me comenta mi hermana y me dice mira ven y dije pues a ver qué pasó ahí, en qué me equivoqué otra vez y no Digo, ya me equivoqué okay. en algo y estoy viendo y de repente el osito se cae el osito se cayó. en el minuto 3 con 14 de aquel video sucede el primer suceso extraño un peluche que se encuentra sobre una esfera de adorno se mueve en dos ocasiones pero sorprendentemente este, al parecer no cae del todo sino que queda de alguna forma suspendido, mientras que jazz y el artista plástico no se percatan de lo sucedido. Eh, Bernini, Michelangelo me, dice, me conoce como Caravaggio Gente de muy, muy, muy alto nivel, casi de alcanzar. Muy, muy, buenas. Ah, exactamente. Eh, cuéntame, ¿cuáles son las cosas que más usas en tus pintores para hacerlas, los materiales? ¿Qué es lo que más sueles usar? Y yo pues ya estaba espantada, eh, pero no nos explicamos por qué se había caído. Dijimos, no, pues igual el aire o Movimiento de un los gato, gatos, y, algo, sí. un gato, yo creo que pasó. Pero no, no pasó ningún gato y no había mucho aire. La caída del peluche pudo haberse debido a muchas circunstancias pero al parecer no iba a ser el único movimiento sobrenatural de aquella noche, ya que, más adelante, aquello que se trataba de hacer presente, nuevamente dejó saber que ahí, se encontraba. Y después eh, empezamos a ver que la viejita se empezaba a mover, y se empezaba a mover para atrás, para adelante, y... Como se mecía, Ajá, ¿no? se mecía. Perdón, me enseñan el video, y se nota cómo se empieza a mover, una muñequita que tenía Y nuevamente pensaríamos Bueno, yo al ver el video, pues sí me sorprende Porque eh, ellas me han dado su confianza Y sé que, pues tampoco No lo van a mentir Y, y sí, también le buscamos una explicación Pero está tú en ningún momento todo. Estoy viendo que el, el video que en ningún momento Te diste cuenta Primero que se cayó un muñeco y después que se movía el otro sí, Exactamente, yo nunca me di cuenta Porque si me hubiera dado cuenta, yo creo que dejó la entrevista Y me echó a correr Sucedió que, en este lapso de la entrevista, la figura de una anciana que se encontraba en la mesa comenzó a mesearse. Muchas de las veces, al ver videos así, creemos que están preparados y sería lo más lógico. Sin embargo, conozco a Jazz y a sus padres, quienes se encontraban en ese momento tras las cámaras, y dan fe de que aquello en realidad sucedió, de forma inesperada. La acción más importante yo creo que es la, la resistencia, la, el, tener, el tener aguante, el, el, el tener... Paciencia, no tengo paciencia porque estallo, soy una persona un tanto inestable, pero... Pero estaba también notando que en ningún momento Golpeas con tus pies o él con sus su rodillas eh, el mueble para que se empezaran a mover Exactamente. ahí. No sabes, o sea, tú que estuviste ahí, ¿qué piensas que sucedió? Es que la verdad el señor eh, sí es un poco extraño. <risa> bueno, eh, sus obras son muy bonitas pero sí son un poquito oscuras y nos estaba contando la historia detrás de sus pinturas y la verdad sí son como para casos que tú tienes que investigar porque no, o sea, no son muy normales esas historias. Nos contaba de la bruja, que es lo que les digo que me impactó más. Y decía que eso fue que lo pintó a través de una amiga que había visto a la bruja salir de un cajón de una casa que heredó. Y la verdad eso como que sí te o saca sea, de onda. ¿había un ambiente pesado en el lugar? ¿Sí sentiste sí. cuando llegaste algo así? Sentí miedo. Y no sé por qué, porque cuando yo voy a otros lugares, no siento miedo cuando entrevisto a nadie. Sin embargo, más adelante de la grabación, nuevamente... Se vuelve a mover la, la muñequita de abajo. Dos o tres veces. Sí. Sí Y, y hay otro al lado, eso me, me causó mucha curiosidad, porque hay otro abuelito. Es como la parejita. La abuelita pareja. y abuelito. Eh, igual en, la, en estas como mecedoras. Sí, era como. Era la parejita, pero tenían como cara de malos. De viejitos malos. <risa> pero solamente solamente la viejita es la que se movía. O sea, si hubiera sí. habido un movimiento en la mesa, tendrían que haberse los movido los dos. Sí pero solamente era una la que se movía a diferentes lapsos, ¿verdad? Sí. Más adelante en la entrevista, casi al culminar, nuevamente podemos observar el movimiento con fuerza de la escultura de la anciana en la silla, pero increíblemente se detiene repentinamente, lo que nos indica que no se detuvo al terminar la fuerza del impulso que la hizo mover, sino que pareciera que lo hizo a voluntad. Y bueno, le dijiste a esta persona, al pintor, que había sucedido, sucedido eso que habías visto. Sí, le dije, grabación? porque de hecho subí el video con el título ah, de un fantasma y mi video dije, para que ellos me digan qué es. Entonces el chico, pues la verdad sí se molestó un poco, ¿Por <risa> porque qué? me dijo, es que yo quiero que vean mi, mis pinturas, mi arte, no que vean otras cosas obras y pero él no dijo nada así como nunca me ha pasado sí si sí, se mueven las cosas o no dio eh, alguna explicación solamente dice que el barrio ya era muy pesado porque de hecho él vive en tepito él vive ahí en tepito fue donde fue la entrevista y okay. sé que sí pues estaba un poquito pesado el ambiente pero... los seres adimensionales fantasmas o espectros errantes ¿Se refugiarán en lugares donde existen gran cantidad de objetos que pudieran guardar energías? Hasta el momento no lo sabemos. Pero esta ha sido una muy interesante evidencia de algo que no pudimos explicar. Sí, lo vamos a investigar porque bueno, yo al ver el video lo único que puedo decir es que sí, también se me hizo bastante extraño, también creo en la palabra de ella. Y solamente queda ir hasta el lugar y investigar Porque en realidad no sé qué pueda haber sido Pues bueno, mi nombre es Castro Y les prometo que vamos a sacar una segunda parte de esto Y pues bueno, puedes ahora despedirte Y gracias por la entrevista no, Muchas gracias a ti eh, Pueden seguirme igual como Jazz Live Y también en la radio Aquí que va a estar Perfecto y Bueno, puedes despedirme diciendo si ¿Dónde pueden seguir? Ya me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como @soyjazzlife, en Facebook, en Twitter y en YouTube como Jazzlife con Y y doble Z y en la radio pueden seguir a toda música y nada, pasamos muy bien. Perfecto, abajo de este video van a estar los links de sus redes sociales y también aquí seguramente van a estar apareciendo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.